Polvo de plomo, me pregunta y no sé cómo. Y se va a encontrar el modo para llegar a la cuesta tan -ta también que efectuó al gen de todo. Estos bobo, coco, le faltan su trono, perdieron la cuesta Quiebro palabras con mímica etílica. Sabía mi miembro cansado de esto, nego y su frase anímica. My de balística en penas cínicas, destino siniestro, vida sísmica. No, Ven, la entrada. Te fuiste por dar al arte, sin guitarra, doy no balada. Eso se siente bastante, mis voces son sopladas. Ahora, por tu bar de arte, para nada, para cascada. Para ¿Todo? si tiene el impacto. Quiero y cuervo quemaron el contrato. Exacto, el pacto al descarte lo accedieron. Saco la ten que conocimiento, me llaman la barca porque me vecino Y siento destino, del pares solo diciendo sencillo le eco que tengo genuino, colmino el camino de esos cretinos Desde que escapen yo lo fulmino, col me quino Y a todos sus falsas desde yo no desmiento a los de luz, los que desprenden, dejen de huir Ustedes pretenden seguir el trayecto Solo saben fingir, pura flores para los espectros Solo saben sufrir, culpo mi templo al respecto Decidiré beber la piel del dios de los muertos Me pregunta y no sé cómo, tóxico polvo de plomo y se va a encontrar el modo para llegar a la cuesta. Bien que infecto a gente, estos mono todos bobos perdieron la cuesta y cocos le faltan su trono. Mímicas con palabras quebró, vía etílicas. Mis miembros, estos negros me tienen cansado con frases anímicas. My lyrics, y crípticas, penas cínicas en el Ideas sísmicas, destino siniestro.